Hola, buenas tardes a todos. Me presento, bueno que ya Magali me presentó, soy Antonita Guerrero, tengo 59 años y tengo en la empresa los mismos que la empresa. La verdad soy una de las afortunadas que le presentaron el proyecto antes de que el proyecto saliera a la calle. O sea, yo recibí una presentación como la que tú vas a ver aquí, nada más que yo la recibí en vivo y directamente de los creadores de la empresa. Entonces yo tuve oportunidad de probar el producto, de verlo y de que me explicaran a detalle el negocio. Honestamente yo te voy a decir lo que vi y creo que eh, muchas nos enfocamos en eso. Yo vi en esto inicialmente una oportunidad de ganar dinero porque la calidad del producto me encantó y el precio no lo podía creer. Entonces, yo dije, esto lo voy a vender como pan comido, ¿no? O sea, eh, y yo creo que inicialmente es lo que todas buscamos, un producto que sea vendible fácilmente para que nosotros podamos mover ese dinero y tener un ingreso extra rápido. Bueno, pues te puedo decir que estás en la empresa correcta. Ahora te voy a platicar un poquito más. Yo duré 25 años, un poquito más de 25 años trabajando en una empresa. Y cuando me dieron las gracias, la verdad es que yo entendí que no tienes nada seguro y que no eres indispensable en ningún lugar. Lo más seguro es que te corran, que en algún momento te despidan, ¿no? Entonces, pero imagínate, yo entré muchachita de 25 años, me dan las gracias a los 50 y yo digo, wow, ¿y ahora qué? No, no es fácil encontrar ya una persona de 50 años, ya no es fácil que encuentre trabajo en la calle, en, en las empresas, no en la calle, en las empresas. Y sobre todo que esté bien remunerado, ¿cierto? O sea, de repente yo encontraba trabajos, pero no duraba, porque pues mi salario era bajo no me gustaba, abusaban de mi trabajo y bueno, yo soy una persona muy trabajadora y me encanta trabajar, pero no se me daba nada. Cuando me presentan esta, esta empresa, eh, yo la vi como mi salvación, ¿no? Yo dije, en ese momento no estaba yo trabajando y dije, pues, de aquí soy. Y bueno, fue cuando a mí me presentaron. Ahora te voy a hablar un poquito de la empresa. Ya te platiqué un poquito de mí. Bueno, y además te voy a decir que en esos que hoy por hoy, yo en tan solo dos años en la empresa he podido generar más de lo que yo generé en 25 años en mi trabajo normal. entonces yo, yo hoy te voy a dejar esta pregunta. Tú, ¿cuánto tiempo quieres esperarte para ganar lo que mereces? No lo que, no lo que necesitas, porque si bien es cierto que nuestro trabajo del día a día nos da para vivir del día a día, pero muchas veces estamos buscando algo extra por eso, porque queremos más. Y si tú estás aquí, es por algo. Quiero que abras tu mente quiero que te pongas muy receptivo porque el día de hoy vas a escuchar una oportunidad que probablemente cambie tu vida, que probablemente sea para ti. Y te voy a hablar ahora sí de la empresa. La empresa eh, se llama City Makeup, es una empresa mexicana de venta por catálogo. ¿Me podrías ponerlas? Ándale. Este? Ya te hablé que esta es una oportunidad de City Makeup, ahora nos vamos a la siguiente diapositiva para decirte quiénes somos. CITMECO es una empresa mexicana de venta directa, dedicada al desarrollo e innovación de productos en el área cosmética, cuidado de la piel y personal. Y el objetivo es brindar y presentar productos adicionados con extractos naturales. Este es el boom de la empresa. Que aparte de que nuestros productos de alta calidad vienen adicionados con extractos naturales, ¿Podríamos pasar a la siguiente? Nuestra misión. La misión de la empresa es mantenerse innovando y desarrollando, impulsando líneas de productos de acuerdo a las tendencias para lograr impulsar de forma adecuada el negocio de nuestras distribuidoras y distribuidores. Si bien sabemos, no es la primera empresa de venta directa por catálogo, ni tampoco es la primera empresa de cosméticos. más Sin embargo, sí es la primera empresa Empresa de cosméticos mexicana, adicionada con, con esencias naturales, ya unos precios muy, muy accesibles. ¿Y cuál es la misión? Bueno, ir a la vanguardia, ir un paso adelante de la tendencia para que todos los que nos dedicamos a vender este producto o a promoverlo, tengamos éxito. Nuestra visión. Ahora te voy a platicar de la visión, que es algo con lo que yo, de lo que yo me enamoré y, y bueno, terminé de constatar que estaba yo en el lugar correcto. Cuando a mí me platican los dueños, que la visión de la empresa, eh, o sea, dentro de la industria de la belleza, cuidado personal y cuidado de la piel... City Makeup impactará en la vida de miles de familias mexicanas, brindándoles libertad a través de su modelo de negocio, empoderándolos con el movimiento Todas Somos Bonitas. Esto fue a lo que a mí me capturó. Esto fue a lo que a mí me enganchó. porque Porque esta empresa habla de empoderar y de ayudar a, la mujer, a las familias mexicanas impactar en la vida de miles de familias mexicanas. O sea que desde ahí yo vi que la idea de los dueños no era enriquecerse ellos, sino más bien darnos una herramienta para que todas pudiéramos ganar de acuerdo a nuestro esfuerzo y nuestro trabajo. Y hoy en el día a día lo he constatado. Traemos un movimiento de hashtag Todas Somos Bonitas. Pasamos a la siguiente, por fin. Este movimiento eh, inició a hacer revolución con todas las mujeres. El hashtag Todas somos bonitas es para empoderarnos, para ayudarnos. Pero ¿qué crees que en el trayecto del tiempo nos hemos dado cuenta que, bueno, este es un modelo de negocio en realidad y no únicamente es para las mujeres, es para los hombres también. Y no porque se maquillen, pero porque alrededor de ellos hay muchas mujeres. Entonces ellos también pueden hacer negocio y tener un ingreso extra para poder llevar a su casa entonces eso está padre no solo es maquillaje ¿por qué decimos que City Makeup no es solo maquillaje? bueno, inicialmente te voy a decir no solo es maquillaje primero porque no nada más te no nada más te hace ver bonita sino aparte de que hace que tu piel luzca te veas bien, se vea radiante, humecte tu piel y la cuide. Es por eso que no solo es maquillaje. Y además porque lo venimos manejando eh, como un sistema de negocio que va más allá de ser nada más una venta de maquillaje. Ahora, te voy a mostrar un poquito de los productos. Si tú no has conocido los productos, yo te pido de favor que le digas a la persona que te invitó que te muestre el catálogo, que te lo envíe para que tú tengas facilidad de ver y constatar todo lo que yo te estoy diciendo aquí. Tenemos una serie de polvos y dos maquillajes que son estupendos para nuestro rostro, que tienen esencias naturales y yo quiero que tú cheques el catálogo para que veas los precios. En cuestión de ojos, ya sabes que de repente la tendencia es los iluminadores, los delineadores, las pestañas, las cejas, bueno, pues yo te puedo decir que tenemos infinidad de delineadores, sombras y máscaras de pestañas con las que puedes crear un sinfín de estilos diferentes. Ahorita tenemos estos delineadores que nos acaban de lanzar hace dos meses, metálicos, que han sido, bueno... Eh, eh, el boom, no, han sido como que la atracción de todas las chicas y que crees son indelebles. Tú puedes salir, sudar, te puede agarrar el aguacero y tú vas a llegar a tu casa totalmente pintada. De eso es lo que te hablo cuando te digo que es un producto más allá de nada más hacerte ver bonita. Tenemos nuestra gama de labios. Digo, ahorita tú puedes ver que ya tenemos una infinidad de labios y ahorita te lo voy a mostrar. No, regresate. Déjame los labiales. Ahí. Eh, cuando City Makeup arrancó, solo teníamos un solo labial. Bueno, un solo en 12 tonos. Un, un solo estilo de labial. No era indeleble, pero sí era de larga duración. Olía a coco riquísimo. Y te duraba mientras no comieras grasa. De hecho, tú podías ponértelo, esperar a que se secara y besuqueara a quien quisieras porque no lo ibas a manchar. Eso era un boom. ¿no? Y sigue siendo, de hecho, yo creo que dentro de toda la tendencia de la cosmética, el labial siempre ha sido un producto de mucha venta. Y la, las mismas estadísticas lo dicen, cuando tuvimos la Segunda Guerra Mundial, uno de los productos más vendidos fueron los labiales y rojos. O sea que a lo mejor la gente no tenía para comer, pero las chicas andaban con el pico bien pintado y eso está súper. Mira, ahora tenemos diferentes tipos, ahora tenemos barra, tenemos gloss, tenemos tintas y tenemos este, no, no, no está Magali. No está. Ajá, hasta ahí no, nada más este es el que muestran. Y bueno, ahorita más adelante los vas, los vas a poder ver porque más adelante están y te los voy a mostrar. Ahora sí pasamos a la siguiente. De lo último que, que salió en CityMex son los barnices. Nuestros barnices son veganos. Con estos barnices, perdón, esmaltes, tus uñas lucirán colores fantásticos con diferentes acabados brillantes, mates, metálicos y hasta colores neón. Traen una fórmula triple strong. ¿Por qué es triple strong? Que te protege en cada aplicación. Porque cuidan la queratina de tus uñas. Al cuidar la queratina de tus uñas, permite que tu uña no se escame y crezca. Entonces trae triple función. Ahora sí, la que sigue. Ahora, si ya te hablé un poquito de todos los productos, de todo lo que tenemos, yo aquí lo que te aconsejo es que tú pidas de inmediato el catálogo y te pongas a revisar cada uno de los productos de los que yo te platiqué. Ahora vamos a hablar de los billetitos. Nosotros nos invitaron a un negocio porque queremos ganar dinero. Entonces, empieza ya. ¿Cómo tienes que empezar? Bueno... No te invitaron a ser una vendedora, no te invitaron a que tú agarraras un catálogo y anduvieras vendiendo por todos lados. Te invitaron a un negocio, ¿cierto? Bueno, tú sabes que en todos los negocios hay una inversión. Este es un negocio y tienes que hacer una inversión. Y me vas a decir, ay, Tony, pero la situación, mira, la verdad es que si tú pones una tienda, tienes que alquilar el local, tienes que llenarla de producto. Tienes que pagar la luz, tienes que pagar el empleado si es que tú no tienes tiempo para atenderla y todo eso requiere un gasto y todo eso no te vas a llevar ni 500 ni 1000 pesos, ¿cierto? Ahora, tú pones, te voy a poner un negocio de lo que puedes decir rápido, ahorita saco mi anafre, saco mi, mi, este, me pongo a vender quesadillas o comida, algo en la puerta de mi casa, ok, no alquilas un local, pero si tienes que comprar el comal, si tienes que comprar el aceite, si tienes que comprar el gas, si tienes que comprar los insumos de lo que tú vas a vender, porque tienes que tener producto, entonces vas a tener un gasto como sea, vas a invertir. Pues de eso te estoy hablando. Para que nosotros podamos adquirir un kit, tenemos dos tipos de kits con los que tú puedes arrancar y te los voy a mostrar. El primer kit que tenemos es el kit de empresaria. Este kit tiene un costo de mil pesos, pero ¿qué me ofrece? Con este kit me van a llegar a la puerta de mi casa 13 productos para que yo los pueda conocer, para que yo los pueda probar y para que yo los pueda testear. Tenemos todas nuestras herramientas virtuales para poder arrancar mi negocio. Me van a dar mi oficina virtual en donde yo voy a encontrar todo un inventario para poder vender mi producto. Además, con este kit yo voy a arrancar con un 30% de comisión desde mi primer venta. Eso quiere decir que si yo vendo 100 pesos, de ahí solo voy a pagar 70, porque 30 pesos ya son míos. A eso me refiero con 30% de comisión desde mi primer venta. Y, este, y dime, si en todo lo que yo te dije que tú podías gastar, para poner tu negocio de quesadillas, vas a invertir mil pesos. No, ¿verdad? Yo te dije que era un negocio, y además, este negocio tiene ganancias ilimitadas. Y ahorita, más adelante, te voy a explicar por qué. Ahora, si tú me dices, ay, Tony, ¿pero qué crees? Pues la situación, ¿cómo están? No tengo, la verdad, no tengo mil pesos para poder arrancar mi negocio. Sí, la, la, la oportunidad que me presentas está fantástica, pero en este momento no los tengo. ¿Ok? No te preocupes. Yo les digo, mira, reina, si no tienes ni mil pesos para arrancar un negocio, preocúpate. Entonces, sí quiere decir que te urge tener City Makeup en tu vida. Pero no te preocupes, porque la empresa nos consiente tanto que este mes tenemos este kit, este kit de promoción, que fíjate bien. Tú inviertes 500 pesos, pero cuando tu socia te registra y tu, tu oficina queda actualizada ya con el pago, desde que tú entras vas a encontrar esos 500 pesos en un monedero electrónico. Nosotros le llamamos billetera, pero es como si fuera un, un monedero electrónico. Ese mismo dinero que tú estás pagando te lo van a regresar. ¿Para qué? para que compres producto, para que puedas comprar todo lo que tú necesitas para, para ti. O sea, para ti, cómpralo para ti, porque tienes que probarlo, tienes que enamorarte del producto. Si tú no pruebas el producto, ¿cómo lo vas a poder recomendar? Mira, la verdad es que todos vivimos mucho de la recomendación. Cuando tú vas a no sé, a ver una película y te encanta, la empiezas a recomendar, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Ya la viste. Cuando tú vas al médico y el pediatra te funcionó y te resultó muy bueno, tú vas a recomendar ese producto, ese médico, pero porque ya te funcionó a ti. Pues es lo mismo. El producto lo tienes que probar para enamorarte de él y poderlo promocionar, ¿no? Pero fíjate qué negocio en el que tú inviertes, en el mismo sí, momento sí. que inviertes, tú vas a recibir el mismo dinero que invertiste. Ahora, fíjate, vas a recibir lo mismo que con el kit de mil pesos, tu oficina virtual, tu catálogo digital ajá, ajá. y todos los beneficios del plan de negocio, del plan de pago. Y aparte vas a obtener el 20% de comisión, o sea que si hablamos de los mismos 100 pesos, tú compras 100 pesos y solo vas a pagar 80 porque 20 ya son tuyos. O sea que aparte, aparte de que la empresa te está dando un negocio ya establecido, te está regresando tu dinero para que compres producto y además para que lo compres al 20%. O sea, de verdad, no me puedes decir no, ¿no? Porque tan solo si tú vas y compras tu maquillaje, te vas a gastar mucho más de esto. Yo lo sé. Entonces, bueno, pues yo por eso digo que si tiene como nos tiene bien consentidas. Esta es una excelente promoción que nomás durará febrero. Y bueno, si tú no tienes los mil, ¿sabes qué? Y ves una oportunidad aquí, pues aviéntate con el de 500. Ahora te voy a platicar el negocio. Avanzamos. Ok. Nosotros como distribuidoras o tú como distribuidora vas a ganar de diferentes formas. La primera, como te dije, es tu, tu, ven, de tu venta directa, tu comisión de tu venta directa, que como ya lo viste, puedes ganar desde un 20%, un 30, un 35, hasta un 40% de tu venta directa. Eso lo vas a poder hacer conforme a tu reconsumo y más adelante te explico cómo. Tenemos un bono de inicio rápido. ¿Qué quiere decir esto? Ok, cuando tú empiezas a construir tu red, cuando tú empiezas a invitar a chicas a que participen del negocio, tú vas a adquirir un bono de inicio que es este de 50 o de 150 pesos. Y tenemos también la comisión de equipo. Aquí te voy a hablar un poquito del descuento personal del que hablábamos. Aquí decimos... Corre tu carrera de empresaria City Makeup y mantén y logra los mayores descuentos. Por supuesto, cuando tú estás entrando a un negocio, lo que estás pensando es ir a más, no a menos. Es ganar más, no menos. ¿Cierto? Entonces tú puedes entrar como distribuidora con el 20%, pero puedes llegar hasta el 40% o hasta el 45%, dependiendo lo que tú quieras hacer. Esta parte quiero que te la explique más a detalle la patrocinadora o la persona que te invitó a esta reunión porque si no, no te quiero yo enredar ni tampoco me quisiera entretener mucho y meterme mucho en este tema. Nada más puedes llegar a ganar hasta el 40, Sí, puedes ganar, poder a ganar hasta el 45, sí. en cuanto tiempo eso lo decides tú, no yo. La siguiente por favor. Ahora, este habla del de bono de inscripción. El bono de inscripción, como te dije, si tú invitas a una persona a participar de tu equipo y ella adquiere un kit de mil pesos, tú vas a ganar 150 pesos. Y si ella adquiere un kit de 500 pesos, tú vas a ganar 50 pesos. Bueno o buenísimo. O sea, estás formando un equipo, estás invitando a una persona a generar ingresos y tú por solo traerla y presentarle la oportunidad, la empresa ya te está regalando un bono. Eso está espectacular. La que sigue. Aquí te voy a hablar del bono de equipo. Aquí dice, llega a las metas y desarrolla liderazgo y gana bonos de profundidad. Ahorita tenemos tres niveles de profundidad. El primer nivel son las chicas que tú invitas. Yo digo tus hijas. El segundo nivel vienen siendo las hijas de tus hijas, que para ti son tus nietas. Y el tercer nivel vienen siendo tus bisnietas, porque son ya las hijas de tus nietas. En el primer nivel, la empresa nos da a ganar el 5% de las ventas de todas las chicas que yo invite. Ese es mi nivel 1. De todas mis hijas, yo voy a ganar el 5%. Y aquí lo más interesante es que podemos ganar desde la primera que ingrese a tu equipo. No necesitas ni tres ni cinco para poder arrancar y empezar a ganar. Aquí desde una chica que entre a tu equipo, tú ya estás ganando. Así ella compre 100, así ella compre 1000, así ella compre 2000, así ella compre 10.000, tú ya le vas a ganar el 5%. Magnífico, ¿no? Porque la venta la está haciendo ella y tú... Por solo haberla invitado al equipo, ya te vas a ganar el 5%. Ahora, en tu segundo nivel, tú te vas a ganar el 8% y me vas a decir, ¡Ay, Tony, ¿Por qué el 8% si mi primer nivel y las que yo invito son el 5%? ¡Ah! Pues, ¿qué crees? Porque aquí se trata... De apalancarnos y de ayudarnos. Aquí somos una familia. Aquí vamos todos enganchados de la mano y somos como una cadenita. No es, ya te invité, ya te traje, ya hazle como puedas. No, mi reina, aquí te vamos a enseñar a trabajar. Y tú tienes que enseñar a tu equipo. Aquí te tienes que ir duplicando. Y por ese trabajo que tú vas a hacer de enseñar a tu equipo, la empresa te va a premiar y te va a pagar el 8% en el segundo nivel en lugar del 5%. Eso está magnífico, ¿No? Ok, bueno, pues entonces imagínate, ya tienes tú un equipo en tu primer nivel, pero ya también se empezó a formar tu segundo nivel y vas a ganar el 8%. Ahora yo te voy a preguntar, si a ti te digo que vas a ganar más de tu segundo nivel que de tu primer nivel, ¿ayudarías a tu primer nivel a invitar a más chicas a su equipo? Claro que sí, por supuesto. Y de eso se trata. Y bueno, ya el tercer nivel, yo te puedo decir que ya prácticamente ni las conoces, porque cuando tú estás haciendo un trabajo bien de duplicidad, el tercer nivel se va a ir dando solo. Y vas a ganar ahí el 5%, pero ya el volumen es mucho más grande de personas. Entonces, esos son los niveles que ahorita nos están dando a ganar. Fíjate, el 5% de uno, el 8% del otro y el 5% de uno, tú vienes ganando un 18% en realidad de la venta de tu equipo de ventas que no estás haciendo tú, okay. que están haciendo ellas y ya ellas están ganando, entonces la labor de cada una de, la, de las personas que te invitan o, o en este caso la labor tuya cuando tú invitas a una persona es hacer que tenga resultados, es hacer que rápido entienda el negocio y verás que tú, entonces, tu equipo vas a empezar a construir un equipo sólido y grande. ¿Por qué te digo que son ilimitados los, este, nuestros ingresos? Bueno, porque a lo mejor ahorita tenemos nada más tres niveles, pero ¿qué crees? Que en tu primer nivel tú puedes invitar las que quieras. Ahora tenemos incentivos. Mes con mes tenemos lanzamientos, tenemos promociones, tenemos regalitos, que tú puedes decidir regalárselos a tus clientas o quedártelos y venderlos. Tenemos retos, tenemos metas y eso nos da un bono o un regalo extra. A eso nos referimos con incentivos. ¿Se vienen viajes? Sí, por supuesto. Esperemos que la pandemia se acabe pronto para que nos permita viajar porque vienen premios espectaculares. Ahora... Te voy a platicar un poquito de cómo funciona el negocio. Ah, bueno, mira, aquí vamos a mostrarte, por ejemplo, estos son este, promociones que nos lanzaron en enero para que tú veas. Por ejemplo, este es un labial semimate en barra que tiene unos colores bellísimos. Eh, hidrata mucho los labios y en la compra de cuatro nos regalaban dos. O sea, imagínate, tú puedes regalarle a tu cliente los dos, o puedes regalarle uno, o no sé, o si te compra uno nada más, ya tienes tú ahí dos para poder vender y promocionar. Tenemos estos gloss que son de color, que también vendes tres y te regalan uno. Tenemos estos matetín, que es una edición limitada. ese es un producto que en pocas empresas de cosméticos vas a ver. Este es un producto que va adelante de la tendencia. Yo te dije, aquí te muestro cómo la misión de la empresa se cumple. Pocas empresas de cosméticos tienen este tipo de labiales. Creo que en realidad somos una o dos empresas y nos llegó con promoción. ¿Qué crees? En la venta de tres, igual te vas a llevar uno. Y eh, te voy a mostrar las demás promociones que tuvimos en enero esos son los con los que inicialmente arrancamos, pero yo te dije que habíamos arrancado con 12 tonos. Ahora ya tenemos de 18 tonos diferentes. Y en la compra de dos, te vas a llevar uno. Entonces fíjate, 3 por el precio de dos está súper. Este delineador es un delineador negro. Eh, no se cae con nada. Tiene un pincelito muy fino en el cual tú puedes hacer trazos delgados o gruesos. Puedes hacerte lo que quieras en los ojos. Y también viene dos por uno. Y tenemos este Pro, Pro Water Esta es una máscara para ceja que está adicionado con jena. Se dura las 24 horas del día. Y de regalo, en la compra de uno, viene un perfilador profesional. O sea, así o más consentidas. Esta es una muestra de que Citymakers se preocupa por sus distribuidoras y porque nosotros estemos ganando mes con mes. Y mira, por último tenemos los esmaltes. Yo te dije que teníamos metálicos, teníamos este, brillantes y teníamos neón. Bueno, en la compra de tres esmaltes te regalan uno para que tú puedas tener de todos los tonos, colores y sabores. Ahora sí que yo digo de todo, de todo. Entonces, estamos, la verdad, es que muy consentidas y apapachadas. No, espérate, ahí se me olvidaba este. No me puedo quedar sin este porque causó la locura. En las órdenes de compra de 2,500 pesos de producto, precio, catálogo, te llegaba tu bolsita. Okay. Esta bolsa no es una bolsita, es como una cosmetiquera como de 30 centímetros, una cosmetiquera grande, yo digo, que viene muy preparada para tu producto, para que tu producto no se dañe con el calor o con el, eh, pues las inclemencias del tiempo. Y este Body Shower, que es un champú de cuerpo no bueno, que si no lo tienes lo vas a querer, lo vas a amar. Eh, es riquísimo, la verdad hidrata muy bien la piel y esto viene de regalo en la compra de $2,500 pesos precio catálogo, o sea que aparte tu descuento y aparte tu regalo, oye, dime dónde, dime en qué tienda de autoservicio te dan estos regalos. No, claro que no. Por eso yo digo que Citimecop es una de las mejores empresas, porque sí se preocupa mm -hmm. por el bienestar de sus distribuidoras y porque nosotros vayamos aumentando nuestros ingresos y cambiando nuestra, nuestro estilo de vida. Por último, creo que sí, ya por último, creo que ya no me quedaron más, más, este, más promociones. Por último, te voy a explicar un poquito el sistema y por lo que nosotros estamos corriendo. Nosotros vamos por una carrera de 10 por 10 por 10. ¿Recuerdas que yo te dije que actualmente estoy ganando más de lo que yo había ganado eh, durante 25 años que trabajé en una institución? Bueno, pues gracias a este sistema es que yo lo estoy logrando. Imagínate, en mi primer nivel tú invitas a 10 chicas que consuman 2 mil pesos y 2 mil pesos no es mucho, créeme, porque dentro de mi equipo hay chicas que consumen desde 10, 12, 15. Yo misma, yo soy de las que consumo entre 8 y 10 mil pesos y no para quedármelo. Todo lo que me llega se vende, porque el producto lo permite. Tenemos un excelente vehículo, pero en realidad el negocio está aquí. Quiero que me pongas mucha atención. <coughs> el perdón, porque todavía se me cierra la garganta. Invitamos 10 chicas que consuman 2 mil pesos. Generamos una venta de 20 mil pesos. De eso te dije que vas a ganar ganar el 5%. Estás ganando ya entonces ahí de comisión de una venta que tú no hiciste mil pesos. ¿Qué tal te caerían mil pesitos extra? Sin hacer nada, porque tu venta viene aparte. ¡Súper! ¿Cuánta gente de verdad allá afuera quisiera encontrarse mil pesos y le harían la vida? Ahora, si estamos haciendo un buen trabajo y nos estamos duplicando bien con nuestros, con nuestras hijas. Entonces en mi nivel 2, ya tenemos ah, 100, sí. que cada una de esas 10 traigan 10, ya tenemos 100 chicas. Cuando tú tengas 100 y consuman 2 mil pesos cada una, vamos a generar una venta de 200 mil pesos a la empresa, que por el 8% ya vienen siendo 16 mil pesos de comisión. Más mil de tu primer nivel. Ay, como que la cosa se está poniendo interesante, ¿verdad? Ya, ya como que veo que me estás poniendo más atención. Ya esto te gustó más. Este es un salario que difícilmente alguien se lo gana afuera. Ay, sí, por supuesto, ya hay quien gana más. Pero en el estatus en el normal de la gente, no. La verdad es que no. Yo creo que los salarios están entre 6 y 10 mil pesos. Y si bien nos va no Entonces, bueno, pues imagínate una empleada doméstica, eh, no sé, hasta la señora que te, que te llega a cuidar los niños de repente, que le, tú le enseñes a ganar este dinero, ¿tú no crees que le estarías ayudando? Es más, yo he visto muchos profesionistas que han entrado a este sistema porque les ha funcionado, porque les ayuda a generar un ingreso extra y están mejorando su calidad de vida. Ah, Ahora okay. fíjate, seguimos haciendo este trabajo como venimos haciendo y estamos enseñando muy bien a nuestro equipo. Entonces, esas del segundo nivel van a enseñar, van a traer 10. Si ya tengo 100, por 10 son 1000. 1000 por dos mil pesos son 2 millones de pesos. Por el 5% son 100 mil pesos. 100 mil más 16 más mil son 117, más tus ventas, más tus bonos de inicio, más tus premios e incentivos. Mm -hmm. No, pues ya te fuiste muy arriba. ¿En cuánto tiempo? No lo sé. Eso lo decides tú. Pero yo te puedo decir que en 25 años yo no logré ganar 117 mil pesos. Y en City Makeup, en menos de dos años, no he llegado a los 117 mil pesos, pero. Sí te puedo decir que mi ingreso ahora me permite tener una libertad financiera, no preocuparme por la economía y es poder estar ayudando a chicas a generar más cada vez y, y ir aumentando, y ir incrementando su nivel de vida. Eso es a lo que te invitaron. La persona que te invitó bien, vio en ti un potencial vio en ti, no sé, a lo mejor la necesidad de generar un ingreso extra, a lo mejor a ti te encanta el maquillaje y dijo, esto es para ti, no sé. Ella sabrá por qué te invitó y yo creo que porque vio en ti alguien potencial. Si tú te ves en este esquema de negocio, si te gustó, no vas a ir sola, vas de la mano de alguien que te está invitando y de alguien que te va a enseñar a trabajar. Pero si tú no te ves, entonces... Si esto te agradó, de inmediato dile a la chica, ¿sabes qué? Sí, voy con todo que necesitas, inscríbeme ya. Pero si esto no es para ti, la verdad es que no tiene nada de malo que le digas no. No se vale que nos estén haciendo dar vueltas. Tú le puedes decir, ¿sabes qué? El sistema está padrísimo, pero yo no me veo haciendo esto. Esto no es para mí perfecto. Solo te digo que pruebes el producto. Ayúdala comprándole uno de los productos. Tú tienes de maquillar, no sé, a lo mejor una máscara, no sé. Ayúdala comprando un producto, prueba nuestros productos y créeme que con eso la vas a estar ayudando. Te doy las gracias por, toda la, por tu tiempo, por haber estado aquí, por haberme permitido, eh, eh, por haberte permitido escucharme. Y bueno, pues ya a mí no me queda más que desearte éxito